Eso es indiscutible porque muchas veces se mete error rojo, ¿sabes? que le sale a su multa. Entonces ellos no entienden que es semáforo. No, es eh, el problema de semáforo, pues estamos de acuerdo que si no sirve que lo quiten de ahí, una multa nos, pon, nos la ponen ahí adelante a nosotros. Sí, que nos arreglen ese semáforo. Claro, que si sí, estamos gastando más combustible y más y más, más, más estamos pidiendo más tiempo también. No, que la autoridad aquí no le pone en caso a nadie, ni nada. Hay que obligar, hay que coger la candela. Está dañado, que lo apaguen, que se pasa mejor y apagado.